En este mundo de lo desconocido, existen casos inquietantes de esculturas religiosas que han creado controversia. Imágenes inertes que de pronto aparentemente han cobrado vida. Se mueven, lloran o incluso han llegado a sangrar frente a los ojos de los fieles. Gran parte de los creyentes creen que se trata de milagros. Pero dichos fenómenos al ocurrir no tienen nada de divinos hoy conoceremos cinco casos de figuras religiosas que han cobrado vida comenzamos estás entrando a larkemu larkemu el Universo Oculto de Oxlack Investigador Larguemos Número 1 Santo Entierro de Tetla Estas imágenes pertenecen a un santo entierro ubicado en la parroquia de Santiago Apóstol de Tetla, Tlaxcala. La dramática figura se encuentra en una urna que representa el momento del entierro de Cristo. En el video se aprecia claramente cómo la figura mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo, para después quedarse inmóvil nuevamente. Este Cristo es bastante antiguo y no se sabe si tiene algún tipo de articulación. Algunos piensan que alguien pudo haber generado dicho movimiento poniendo presión en el cuerpo, ya que la cabeza está sobre un almohadón pero a ciencia cierta no se tiene alguna respuesta. Pudo haber sido un milagro como la mayoría señaló. Pero si es así, sería un milagro bastante... bastante malo. Vamos a conocer más acerca de ese interesante caso. Don Antonio Ramírez, gracias por dejarnos de entrar a su casa y platicarnos más acerca de de este extraño fenómeno, digo bonito pero extraño fenómeno, con el crucifijo que en Semana Santa lo pone en una urna en una de las iglesias de Tlaxcala. Sí, señor este, Juan Ramón, efectivamente así fue. Esto fue en el año de 1992, cosa inesperada que, pues, no sabía decir tan palabras con qué explicarle esto. Eh, me pidió a mi hermano de favor que fuésemos a la iglesia y llegando a la iglesia bajaron al Cristo de su, de, de su cruz como toda la semana santa exactamente, ¿sí? como cada semana santa se hace lo pusieron en su urna y pues yo me puse a grabarlo y mi sorpresa me haciendo como me le acerco a tomarle su rostro y, este, y mueve su cabeza y se, y levanta su cabecita entonces, pues yo me quedé totalmente mudo ambos, sí. Número 2 El Espíritu se mueve durante la, la mesa. Los fieles de la iglesia de Santana Tepaltitlán en Zapopan, Jalisco, grabaron el momento que una figura de Jesús crucificado se mueve. Los fieles realizaban su ceremonia como de costumbre, cuando de pronto, de manera fortuita, el Cristo que coronaba el altar. Deja caer la cabeza hacia un costado Como si éste Tuviera Vida propia Quienes observaron el video Tuvieron sentimientos encontrados Pero al ser un suceso escalofriante Optaron por señalar que esto Tiene que ser falso Y que alguien editó el video Para los pobladores de aquella región de Jalisco Estos videos Son un insulto a la razón y a la fe Ya que no creen que Dios ...pueda manifestarse de esta inquietante, inquietante manera. Número 3 Imagen de Jesucristo abre los ojos Fue el 6 de abril del año 2012. Un Cristo era llevado por la multitud que celebraba la muerte y pasión de Cristo. Aquel soleado día en la ciudad de Córdoba, Veracruz ocurriría un hecho que hasta el día de hoy se sigue recordando. La multitud grababa el momento cuando de pronto el Cristo abrió y cerró los ojos. Al parecer el escalofriante fenómeno no fue visto en el momento. Y no fue sino hasta que al revisar el video se dieron cuenta, dejando a muchos aterrados y a otros agradecidos por tan extraña señal del cielo. Sin embargo, bien pudo ser que alguien editara el video el nombre Más aterrador aún es la mirada del Jesús grabado en Morelia, Michoacán. El 12 de diciembre del 2015. Este video llegó a millones de reproducciones. Un turista logró obtener estas imágenes. Un acercamiento al rostro de Cristo en la iglesia, cuando de pronto, como si éste tuviera vida propia, la imagen cierra y nuevamente abre los ojos. Y aunque la mirada es penetrante y hace sentir miedo, el fraude parece dejarse ver cuando también mueve la boca, como tratando de decir algo. Pero es claro que la animación se notaba. Número 5 Cristo que baja el brazo 5 de junio del 2020 Zumpango del río Guerrero Un hecho insólito sucedió a mitad de la ceremonia religiosa El Cristo de Zumpango aparentemente Cobró vida y movió uno de sus brazos El padre que oficiaba la misa no pudo verlo, ya que ocurrió en cuanto a este le dio la espalda, pero quienes estuvieron presentes ese día quedaron atónitos, ya que creen que es una señal de que Cristo protegerá a la comunidad de la pandemia. No se sabe si el Cristo es articulado, pero lo que sí se sabe es que el video es real, el Cristo efectivamente movió el brazo. ¿Será que la energía de los feligreses provoque que las imágenes inertes en las iglesias puedan cobrar vida? ¿Será que todos estos casos sean reales y lo que estamos viendo sea algún tipo de mensaje sobrenatural? ¿O solo se trata de diversos engaños y montajes para maximizar la fe o hacer algún tipo de broma? Como sea, la mayoría de gente religiosa cree que estos han sido milagros. Y que los cristos por unos instantes han cobrado vida. Estos son solo algunos casos. Pero en un próximo video, haré una segunda parte de figuras religiosas que han llorado. Suscríbete para que puedas verlo. Este video se guardará en la lista de reproducción de Tops Larkemo de mi canal. Donde podrás encontrar más interesantes tops.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 Gracias por ser parte de la Legión Autónoma.